Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fulghar TV. Estamos en Barcelona, vinimos al Congreso Mundial Móvil a mostrarte lo último en tecnología. El programa que viene va a ser completo desde el mobile, pero queríamos anticiparte algo. Queríamos mostrarte un vehículo conectado, queríamos mostrarte el potencial de las redes 5G, las pantallas plegables y también algo que tiene que ver con celulares. Por ejemplo, un celular con 5 cámaras de fotos y otro que tiene una batería que te dura hasta 7 días. Nos vinimos a Barcelona, una ciudad inteligente que se va a volver más inteligente con las redes 5G. Imaginen un auto, un ciclista, un peatón, todos conectados y pudiendo alertar al vehículo cuando alguien esté por cruzar. Ese ciclista que va a cruzar va a alertar a un auto y el auto va a frenar solo. Vamos a probarlo y les mostramos cómo funciona. Este auto habla. Se comunica con su entorno, con bicis, con peatones, con otros autos, con señales de tránsito. Esto se lo permiten las redes de alta velocidad 5G. Nos subimos y dimos una vuelta. Al cruzarnos con una bici, también conectada, el auto nos avisó de la posibilidad de una colisión y nos ayudó a evitarla. De esto se trata la conducción asistida, que está llegando para evitarnos accidentes. El siguiente de los obstáculos fue un peatón. Una cámara térmica detectó su presencia en la senda peatonal, y también se lo comunicó al auto. Un vehículo detenido, como ese auto rojo en balizas, puede no ser visto a la vuelta de la esquina. Pero conectado a las redes 5G, esto ya no será un problema. Una ciudad inteligente necesita conexiones de alta velocidad, sin latencia. Esto quiere decir sin retraso, al instante, en menos de 5 milisegundos. El futuro de la movilidad segura, que parecía lejano, comienza a ser realidad. Mientras nosotros seguimos en Barcelona, Jonathan está trabajando. Él es el que verdaderamente sabe y que nos va a explicar de qué se trata RTX. Y también mostrarnos las diferencias de rendimiento y de estética. Les quería mostrar cómo funciona el Ray Tracing y qué diferencia hay. En este caso lo estábamos por probar con Battlefield 5. También lo vamos a probar con el nuevo Anten que salió esta semana que pasó. Así que bueno, síganme, vamos a la oficina para que dejo los auris. ¿Por qué Nvidia dice que reinventó los gráficos? GeForce RTX reúne el Ray Tracing en tiempo real, la inteligencia artificial y el sombreado programable para ofrecerte una forma completamente nueva de experimentar los juegos. La tecnología Ray Tracing simula el comportamiento físico de la luz y logra una renderización en tiempo real con una calidad cinematográfica hasta en los juegos más exigentes. Es difícil apreciar que algo es bueno sin una referencia previa. Con RTX todo se ve espectacular, pero la sensación es que los juegos ya eran espectaculares antes de RTX. En la demo de NVIDIA vemos como las texturas y capacidades de refracción de la luz actúan en los juegos. Vemos llamas reflejadas en las vidrieras, en el capó de un coche de época o en los charcos que se encuentran en las calles. El efecto llama mucho la atención al verlo en la demo, pero uno no aprecia con claridad esta mejora, porque no tiene nada con qué compararlo. Y ahí vienen las preguntas ¿Esto no era así siempre? El juego ya se veía bien antes. Se veía bien, está más que claro. Pero entonces llega el momento crítico. Desactivamos RTX y entonces no quedan dudas. El fuego reflejado en las pupilas del personaje, en el capó del coche o en los charcos de la calle, desaparece. Nunca antes pudimos disfrutar de una calidad gráfica tan fiel a la realidad. Y los desarrolladores de videojuegos nos lo han dejado claro. No existía tecnología disponible para reproducir tal calidad de gráficos. La cuestión es que con RTX los gráficos son aún más espectaculares pero es imposible notarlo sin que muestren el antes y el después. El cambio no es tan notable como sería el pasar de un video en definición estándar a uno en alta definición Full HD, pero la sensación es similar, una vez que disfrutaste del realismo del Ray Tracing, cuando lo desactivas te hace falta. Por supuesto no es todo color de rosas y como se imaginarán toda esta calidad de imagen tiene un costo en rendimiento, así que activando o desactivando el RTX iban a notar un cambio significativo en los FPS. Esto sucedió en estos meses hasta el 15 de febrero pasado, que Nvidia lanzó oficialmente el soporte DLSS junto con sus drivers. ¿Qué es esto del DLSS? DLSS significa Deep Learning Super Sampling o Super muestreo de Aprendizaje Profundo. Es una nueva tecnología de RTX que utiliza la potencia del aprendizaje profundo y la inteligencia artificial para enseñarle a la GPU a renderizar imágenes más nítidas el doble de rápido en comparación con la GPU de generación anterior, que utilizan las técnicas de anti-aliasing convencionales. Nvidia en sus servidores utiliza inteligencia artificial para procesar cada píxel de la imagen de un juego 64 veces y de manera diferente hasta obtener una imagen final con gran realismo. A esto lo denominan 64X SuperSample. A partir de esta información, los núcleos Tensor dentro de KRTX se encargan de que el resultado final del suavizado con DLSS sea lo más parecido a este obtenido con 64X SuperSample. El incremento en rendimiento de las tarjetas gráficas con arquitectura Turing obtenido con DLSS se debe a que los núcleos Tensor solo recogen la información de más o menos la mitad de los píxeles que ha de renderizar la gráfica. A una resolución inferior a la que se va a renderizar toda la escena. El resto de la información la reciben a través de la inteligencia artificial desde el servidor central de Nvidia, extrapolando los datos de los miles de imágenes que tienen procesadas para conseguir la imagen definitiva. El único problema que encontramos a esta tecnología es que por supuesto el juego previamente habrá de soportarla. Robots asistentes, autos conectados, celulares irrompibles, pantallas flexibles y más y más robots. Son algunas de las cosas que veremos esta semana en el Congreso Mundial Móvil de Barcelona. Una de las tendencias de este año tiene que ver con una letra y un número, 5G, la nueva tecnología de conectividad que permitirá velocidades nunca alcanzadas. ¿Para qué servirá? Por ejemplo, para realizar operaciones a distancia, donde el paciente está en el quirófano y el médico en otro lugar del mundo, todo sin latencia, esto quiere decir sin retraso. Esto pasó hoy, por primera vez, en la Feria de Barcelona. Más allá de eso, los protagonistas siguen siendo los celulares. Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Cinco cámaras. Una novedad en este celular que tiene cinco opciones. ¿Para qué? Para tomar cinco fotografías al mismo tiempo. De esas cinco fotografías va a armar una que va a tener una calidad única. La fotografía entonces va a estar compuesta de esta manera y me va a permitir, por ejemplo, Modificar la profundidad, los colores. Acá, por ejemplo, puedo elegir qué color voy a resaltar y hacer una foto artística, destacando los verdes, los naranjas, lo que tenga ganas de hacer. Ahora, si lo que quiero modificar es, por ejemplo, la profundidad, tengo cientos o miles de capas en las cuales puedo posarme para poder lograr. Por ejemplo, tener en foco la parte delantera y no la trasera, o tener en foco la parte trasera, resaltar alguno de los puntos, cualquiera de los puntos que quiera de la fotografía. Fotos artísticas y una foto mejor realizada, porque de las cinco fotos que tomó con los cinco lentes va a armar una gran foto que va a tener mejor calidad que otra. Uno de los grandes problemas que tenemos es la batería de nuestros celulares. Por eso las miradas estuvieron puestas en este equipo. Curioso por su doble cámara selfie y por su batería, cinco veces superior a cualquier smartphone. La pregunta es, ¿cargarías con este móvil que pesa casi medio kilo, pero te garantiza una semana de carga? Llegamos al final de una edición especial de Full Heart TV, estamos en Barcelona, la semana que viene te vamos a mostrar más contenido también. Recordá seguirnos en nuestras redes sociales para poder ver este y todos los programas anteriores de Full Heart TV. Nos vemos la semana que viene con mucho más contenido. Sí, como siempre uno intenta jugar y se pone a descargar la actualización, siempre vas a sentarse en la compu y tiene una actualización nueva. Quería mostrarles de qué se trata el RTX Nvidia, el Ray Tracing y ahora la nueva actualización de LSS. LSS Vamos de vuelta. Voy. Sí, como siempre, como siempre querés entrar a jugar algo y se pone a actualizar el juego. Quería mostrarles cómo se comporta el RTX, qué es pera, el RTX. Espera, espera, espera. Te sentaste loco, boludo. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estás buscando ahí? Estoy robando un orquestro. Acá está el micrófono. allá bueno, ya el micrófono. Siempre que Carolei se va. Sí, me hace laburar No, no quedo. ¿Tenés un llamado pendiente? <ríe> Tengo un llamado pendiente, <ríe> pero me van a matar si llevamos <ríe> llamado. Es, es un WhatsApp ¿no? sí, en realidad. Sí. Ya, ya la tecnología avanzó, la gente ya no se llama tan no seguido. Qué grande, ya. Sí. Ya está grande. Bueno, igual va a salir todo bien, ¿no? Ahora, con lo que hagamos.